Jesús, Tasto, se igual a la gente, y guían,生. NeH, y listener, gente, y pan mis almas. Y es, toca, allí alli, neh, misc ogуляр a comichense. Mag equals a y está y para mi alma. Y guían, noctavida. Fariseos mes, kisto. <risa> <risa> Te Santimu, Tasto, igual Guié, iGuan trava, la igantera, a Tasto, Jesús, Quisto, Ma <risa> leH, y que diga, ne, Iguanik iguala Kani Wala, Iguanik iguala Kani iguala Iguanik Mati Kani Wala, Iguanik kani. E, kani Wala, Iguanik Kani Wala, Iguanik ni Wala, Iguanik Kani Wala, Iguanik Kani Wala, Iguanik Kani Wala, Iguanik Kani ni Iguanik Kani Wala, Iguanik Kani Wala, y Kani Wala, Iguanik Kani Wala, y Ikon ya, ya? Igual no está ya ni a titán, igual se tanque. Cómo lo muda. Jesús no es Ishmati, igual allá no nota. Si ya no es Ishmatía, nota. ¿En qué quisto Jesús coa ni mi tamacho voy tiopan? Itay no sin ofrenda ni aguja haya que kidki, dios haya Jesús kidli se hu me Nehñati, y me ha ya mis perdonar, y a mi han yawi. Y y Jesús Cristo, Ame Juaniga Hamuchan y en ir poniendo talle, no he nocha ajo, de ir Juan es Ayez de ir poniendo No hago ni mis feliz que a mí Jaime han Juan allá mis perdonaré Willis que ya si a mí Jaime que que ni Cristo han mi Juan allá mis perdonaré Willis que ya y que chiva ya Jesús. A Tahi gente, Jesús Cristo. Y no es a quien ni me chilé que Hajto. Ónigo comate yehguel ni me chilá yehajión pan que chigua. Yehnetitan allá ta casca yehgua. Igual la gente es quien sanicaque Cristo o yehnetitan. Yehame allá que matique ygané mi tajo de Dios yehita. Y no iga Jesús Cristo. Guá mejme han yaui han ahco cuiti pan cruz. Nehyeh pilcinta ga y cuán pues no no que matiz que ahijené, allá ni chico yijené ni kneki, ni Cristo va a enseñar nada en ese estilo, y allá yijené titán o no no va, no está allá en ese mapa, y no chico ni chico yijes porque yéita, cuan Jesús Cristo ni me está a sol, ni a que